Pues aquí estamos otra vez en Peterson Orton Games. <coughs> Peterson Orton Games. Uy, uy, qué pedo. Me vi de caer en las pinches zona. Estamos grabando a calidad máxima el pinche fornacos. Es la primera vez que. Mucho tiempo desde que tengo la 2080 Ti, pues ya saben que me la compré en el 2019. Me compré esta computadora. O sea, es decir, este, Esta computadora. Tiene alrededor de dos años. Ya vamos para los tres. Y pues la 2080Ti salió ya un poco un poco antes del 2019. Aún así, eh, no, nunca había podido correr el Fortnite como en aquel tiempo que salió en el 2018. En el 2018 que jugué por primera vez este Fortnite, porque yo en el 2017 que salió Fortnite nunca lo jugué, me parece. Eh, con mi antigua Computadora Que tenía una Titan Titan X, me parece Tenía una T -T Titan X eh, Me corría A Ultra Settings, pero nunca me, me Tomé el tiempo De ver los FPS, cuántos FPS Pero no me corría tan mal Cuando intenté jugar Fortnite En calidad eh, máxima Con mi nueva computadora, con mi nueva tarjeta de aquel tiempo, el 2019 2080 Ti Core i9-9900K ¿Sí? Pues, o sea, esta eh, no me corría a 300 FPS, me corría a 60 FPS en calidad máxima, sin embargo ahora, 2021, ahora eh, estuve checando algunos videos y vi que había exactamente un video, de hecho, de, del año 2020 que tenía las mismas características que mi computadora, entonces me decidí por intentar... Subirle los gráficos al máximo, ¿no? Como siempre lo hacía, pero... Eh, en aquel tiempo, en el 2019, me, me corría a, a... 60 FPS, güey, horrible, güey. Por eso no me gustó. Por eso siempre le bajé los gráficos al máximo. Puta, ya casi le disparaba a este güey. Entonces lo estamos grabando... Lo estamos grabando a... a... Máximos, epic, calidad épica, ¿no? Calidad épica. Y estamos viendo hasta 300 FPS. Joder, güey A la verga el recoil de esta arma, güey! El recoil de esta arma es horrible. ¿Estoy jugando en equipo? ¿Estoy jugando contra equipos? ¿Qué es esto? Espéreme, ¿qué estoy jugando contra equipos? qué es esto espérame qué estoy jugando contra equipos qué demonios? ¡Quítate, quítate, quítate, quítate! ¡Estoy jugando en dúos! <risa> es, bueno, que si no hubiera sido dúos, me los hago mierda. en Solitario, ¿por qué estaba en equipo? Esta mierda de juego basura... <risa> es que en serio, yo, estaba, yo jugué una partida en solitario Todo bien, todo bien Le puse a continuar y me salió en dúos güey. Asco de problemas de bugs del juego Sea como fuere, aquí lo pueden ver Epic Usando DirectX Si ustedes tienen una carqueta de video así más o menos Como la mía o similar Creo que la, la similar de la 2080 Ti Es la... 3000. A ver, por aquí la voy a ver. 2080 Ti, similar. Si ustedes tienen una. 3070. Parece ser que la 3000. Desde la 3070 RTX. Hablando de Nvidia. <coughs> a ver, eso es en Nvidia. De las nuevas tarjetas. 3070 en. En siguiente, y una MD Radeon 7, eh, uh, me parece que es una MD Radeon 7, no va a llegarle al 100% a la 2080 Ti, ninguna de ellas, pero van a estar muy cerca. Ya una 3080 ya es igualita o supera a la 2080 Ti, y obviamente la que superaría en creces sería la 3080 Ti y la 3090 que ya serían ya más gama alta que la 2080 Ti o similares, entonces pueden usar ya a partir, de la 2000, a partir de la 3070 en teoría ya podrían usar esta misma calidad que es la máxima es la máxima aunque aquí me bajó yo lo tenía en 100% creo que yo le... No sé qué pedo Pero se lo juro que lo tenía en 100% Aplicadito bla, bla, bla. Vamos a echar los otros Nada más estoy probando Nada más para que vean En eh, partidas en solitario Oye, qué arma más asquerosa esa Tiene un chingo de recoil, güey O sea, se va para arriba todo de verga, Es de vergas, horrible Ahí podríamos cazar chetos, eh Con esa arma podríamos cazar chetos fácilmente ¿ve? ¿Por qué? Porque en teoría debe, Si tiene un chingo de recoil En teoría si No se le mueve el arma para nada Es que tiene un anti-recoil, algo tiene Tiene un cheto, tiene algo Entonces lo pueden reportar al hijo de la verga Pero obviamente Obviamente no No hacen nada, los Epic Games, ¿ve? Son una compañía que le vale madre los, los chetos, güey aunque ellos digan que sí Aunque ellos hayan baneado a Harviss Si Harvis nunca hubiera mostrado que él usaba hacks, Jamás, jamás lo hubieran baneado Jamás lo hubieran baneado Así de simple Jamás lo hubieran baneado Pero bueno Así son las compañías Es como Activision, ¿no? Activision igual, o sea, una de las peores compañías más corruptas de los chetos, ¿no? Que, te, que dicen juega limpio, te juega bonito. Y, <ríe> y casi todo el mundo, un 70% de los jugadores son chetos en, en Activision, en Warzone. Ahí pueden ver los FPS a la derecha arriba: 160 FPS, muy buenos. Yo a veces hasta tenía caídas de gráficos con la, con la, la alfa. Con la versión alfa. Yo tenía caídas de gráficos incluso. La versión alfa que supuestamente tienes menos gráficos y por eso te va a rendir mejor, güey. Lo cual es falso. Porque estamos viendo que con gráficos al máximo me sube hasta tres, más de 300 FPS. Ahí lo ven, ¿no? 200, 300 y tanto, ¿no? Sube y baja 100 FPS casi, casi. Pero... Pues, ¿qué le vamos a pedir a un juego que... Sinceramente, creo que está mal renderizado? Está continuamente mal renderizado, porque básicamente... Hasta el, hasta el año pasado, parece ser que las, a las tarjetas 2080 Ti... Les corre a 300 FPS. O no les corre a 300 FPS... Este juego Que yo ni he enterado, eh Pasó un año y yo ni he enterado Más de un año y yo ni he enterado que ya se podía correr A, a 300 FPS en, en Epic En gráficos épicos Aquí lo vamos a ver Épico, 100 Todo al máximo alto Oh, vaya Esta cosa se bajó, o oh, no la puse bien Ahí está, ¿no? Gráfico épico, 300 sigue, eh 300 FPS, ahora está más estable wey. What the fuck También tiene que ver mucho la, la ubicación, ¿no? La ubicación en un juego siempre tiene que ver mucho. Digamos donde hay más pasto, donde hay más este. Follaje y cosas así, que es lo que más le cuesta renderizar a las, a las tarjetas. Eh, es donde más este. Donde más caída de gráficos hay. En este caso pues Ni la vamos a ganar como de costumbre Si sí hacemos kills y todo Muchas veces pero Sea como fuere Se ve bien Se ve muy bien hay lobos y con mierda aquí, wey. ¿vale? No, no, no, no. Malditos animales, hijos de puta. que me voy a llevar la otra vez no me gustó esta pinche arma es muy inestable la verdad miren los gráficos cómo se ve el brillo creo que es ray tracing o no sé qué mierda se ve muy bien no nada especial sinceramente como siempre he dicho estos son gráficos muy cartonescos de Fortnite son gráficos muy cartonescos y lo único que realmente um, destaca es el colorido, ¿no? Es el colorido que es uh, como un degradado, básicamente es un degradado. Y eso es lo que destaca Fortnite: que los colores son muy llamativos y lo que hacen es como si fuera un dibujo animado, ¿no? Un degradado, un degradado máximo. viene un güey por allá está casi muerto ese wey pobre tipo ya me largo no tengo tiempo Casi lo mato güey, a, la, a la distancia, que si hubiera tenido un francotirador lo mato güey, de regazo um, Es un interesante colorido. Me lleva la chingada con los lobos de este texto. Molesto molestos los lobos, güey? ¿Cómo son molestos, güey? Sinceramente Nada más me gastan balas Los bots, este... Basura que siempre he hecho, y que... Si quiero jugar un juego... Si quiero jugar un juego contra bots, güey, mejor me pongo a jugar otro pinche juego, ¿no? O sea, es una mamada A ver si no viene un pendejo por atrás, güey Oh, se fue por allá, no es pendejo güey. de querer enfrentarme. Güey. Está bien pendejo ese güey. Les dije, está bien pendejo En fin, güey um, ¿Dónde demonios está el loot de ese güey? Ok, acá Todo bien, todo tranquilo, easy Una partida sencilla Realmente lo que... No, no nos interesa, güey, hacer kills No nos interesa Nada del otro mundo Lo único que nos interesa ahorita es Probar los gráficos y probar que se puede Que realmente puedo Eh... Válgame. Válgame la chucha. Válgame la, ch la, la chocha. ¡Vamos! Apenitas. ¡Uf! ¡Uno de vida, güey. ¡Me sacó, eh! ¡Uno de vida me sacó, eh! ¿Está bien? ¡Muy bien! Tenemos 100%. Le doy uno y él me da... 50 más de... The shields. Está muy bien el intercambio, ¿no? Ganando. sea como fuere, este... Pues esto está grabado, eso no está en stream. Por eso no tengo nada ahí, está clean. Es decir, está limpio. Pantalla limpia, completa. Como ustedes pueden ver. En... Maldita sea con los bots, güey. Con... Um... Qué molesto los bots, güey, te lo juro. Se ve, se ve muy chulo. Ay, don pendejo, eso es lo que detesto de esta madre. Un fallo y a la verga. Necesito balas de esta. Necesito balas de esta. Oh, qué bien, güey, perfecto De hecho, esa tiene más, güey, sí, cierto Excelente, segunda opción, poder irme en el carro Ajá, ¿qué es esta mamada? Por favor Ah, vete a la verga, güey Ah, bueno, está mejor, güey, pero 20 segundos para cargar, güey, no O oh, bueno, sí, ¿eh? Sí, cargo una pinche mamá de, de... Oh, perfecto moradito eh. aunque a veces no tan bueno los morados eh. ay no dónde está Oh, está abajo está abajo está abajo 15 segundos para irme wey. no hay nada Vamos a la mierda wey. vamos a la mierda tiling opción del carro Ah, no, sí está bien wey Ya luego pues uso el de la bruja oh, madre, Nivel 21, tiene tiempo que no juego esta madre no, no me gustó, no me gustó el... El pase este... No me gustó el pase de batalla de, este, de esta temporada, pero bueno, aquí estamos no se muere, güey? Ay, no me jodas Llegó otro pendejo, vámonos de aquí, wey. Llegó otro pendejo y estoy tocado, güey Puta madre, ese güey no se muere, güey Puta suerte que tiene esta gente, güey Los noobs tienen suerte, güeyes A veces yo también tengo suerte, así que ¿Cómo es, cómo es, cómo es? Coño, ah, coño, todo me equivoco de control, güey ¿Qué hice mis minis, güey? Esta mierda está muy mal, güey la bruja Escaldufa A la mierda, Tilin. No, wecheto, wey. Esa mamada que te dan es, che es cheater, wey. Es cheater, wey. Listo, vamos a denunciarlo, wey. Reportar jugador. Eso es cheating, wey. Aimbotting, wey. Eso es cheating. Eso es un puto Cronus Zen, wey. O sea, ya te escapas. Es que, es que no hacen nada contra los putos Cronus Zen y la gente que usa Aimbot, wey. Eso es un puto Aimbot. No puedes darme todos los disparos así, wey. Y con ráfagas y pa, pa, pa. No, vete a chingar a tu madre. Maldita basura, wey. Si lo ven a este puto de mierda, güey, ahí está, güey. Si ven a este puto de mierda, güey, está usando Cronus En, güey. Clarísimo, güey. Clarísimo. Todas las putas balas me las da en el aire, güey. Literalmente una basura de jugador. Y eso es lo que da asco, güey. No puedes dar todas las putas balas en el puto aire a esa distancia, güey. Sin un puto aimbot. Sin un puto aimbot no puedes. Un aim assist. Un, un este. Perdón, un aimbot. Un este. Cronus en güey. No puedes darlas, güey. Es, es una mamada, güey. Puto asco de mierda, güey. Usando, usando Cronus Zen y todas esas mierdas, güey. Maldita gente estúpida, güey. Retrasada mental, güey. Literalmente, güey. La gente que usa esa mierda, güey. O sea, es, es como el, el, el Free Fire, güey, ¿no? Tienen un puto aimbot ahí, güey. Mira que ya, ya lo vio. Ahí vamos a ver. darle ese pendejo. Puta, todas te las da en el aire, güey. A una distancia enorme, güey. Pero enorme, güey. Asco de gente, güey. Te lo juro, güey. Esto es, esto es lo que ha quebrado los juegos shooters, güey. Las malditas consolas, güey. Su Cronus Zen, güey. El AMA Cis, güey. En serio. En serio. Los de, los de PC estamos hasta la madre. y Luego se enojan si, nosa, si nosotros usamos... Luego los idiotas de, de, de, de consolas se enojan si nosotros usamos los de PC, güey. usamos el puto anti-recoil, etcétera, etcétera, güey. Macros, etcétera. Que podemos usarlos, güey. Podemos usar el puto macros. Es más, tenemos la ventaja de incluso usar... Literalmente igual que a Gamebot, wey Si quisiéramos, wey Algunos lo hacen los basuras, wey Es un puto asco esta gente wey. Estoy casi seguro que este wey es un, es un tramposo wey. Estoy casi seguro que es un puto tramposo Eso de que te matan en el aire con todas A pesar de que te vas moviendo de lado a lado Es un puto aimbot de mierda que utilizan Estos idiotas Un ¿no? puto aimbot que tiene Usualmente el Cronus Zen y todo esa manera Pero bueno, estamos viendo el, los FPS Máximos Y sí, pues una cagada, güey, literalmente güey. Ve, y va sobre un jugador Sobre un jugador que ¡Pobrecito! Ese güey, güey, es por favor Lo estamos viendo, este no, esto ya no es Ni siquiera Cronusen, esto es Wallhack Esto es Wallhack, literalmente Fue sobre un jugador Que, no... güey, estaba escondido hasta casa de la verga Y lo va a matar, güey Nah <risa> Hijo de puta, güey, se hace pendejo esto ya, esto ya es este... Esto ya es cheater, güey. Esto, esto ya no es, esto no es consola, ya, güey. Esto ya no es consola, esto es un cheater de PC, güey. Pensé que era consola, güey. Con Cronus. No, esto es, esto es cheater, güey. Esto es cheater, güey. Esto es un cheater de... Literalmente, güey, como verga sabe, ¿no? cuándo llegarle, güey. Y a dónde llegar. O sea, llegó directamente y justamente... Hacia un jugador que... Estaba escondido detrás de un árbol sin nada, o sea... Ahora está viendo hacia allá... Ah, es que el, este es lo que, este es el cáncer de los juegos. Esto es el cáncer de los juegos de Battle Royale especialmente. Los Battle Royale están. Desa es un desastre por los cheaters, güey. Por los movimientos es que me doy cuenta que este güey está usando wallhack. Y, y, y fue eso que lo, ahí vamos a ver cómo el tipo ya se movió, ya sabe que se movió. Sabe perfectamente cuándo se movió el otro jugador, güey. Y por eso fue directamente ahí. Oye, yo nunca lo vi que se moviera. Este güey lo vio de vergaso, ¿no? Claro, porque tiene un puto wallhack. Está viendo cuándo el jugador se movió hacia el otro hacia el otro lado, etcétera, etcétera. Esto es una mamada, ¿verdad? Es que ni siquiera el contador de pasos te va a advertir de eso. El contador de pasos, güey, te puede decir muchas cosas, pero no, no todo. O sea, la información, por ejemplo, de las que carece el, el contador de pasos es... ¿Está arriba o está abajo? Esa es una. Y a veces... Simplemente el contador de pasos no funciona cuando te agachas precisamente como este imbécil, güey. El tipo sabe que ya está, o sea, ya, ya, este tipo la va a ganar porque es un puto tramposo de mierda. Wey. Es un puto tramposo, güey. Es un puto tramposo de mierda, güey. Ya sabía yo, güey. El... ¡Ah, wey, ¡A chingar a su madre! ¡A chingar a su madre, wey! ¡Se lo merece, güey! Pero es que qué hermoso Bazucazo le metió, güey Hermoso bazucazo, güey Hermoso bazucazo, güey Hermoso, güey Oye, el karma existe, güey, ¿no? Manly Gear güey, buenísimo, eh Manly Gear Scouts, sería como El... Masculino, güey como la, la chica scout La chica scout La chica scout masculina eso Es lo que significa, la chica scout masculina <ríe> mal ligero scout, excelente uh, Excelente Era un noob cheto el tipo ese güey, el, el, el que mataron, güey. hermoso güey. Hermoso Hermoso va su caso güey. Hermoso va su caso Hermoso, se lo merecía esa puta rata. Verga, ve. bien, bien, aguantándole Le pueden dar por la izquierda, creo, eh, no lo sé. Verga, verga, vergas. Le subió, güey. Ya se le subió, ya le subió. A ah, la madre. Uh. No, güey. Es que, ¿cómo, le va? ¿Cómo va a intentarla así, güey? Lo que me parece increíble es que le logró dar el bazucazo güey, esa puta rata, güey. La chetota. Y se mete en el... Bien, ya ganó una del skin, clásico skin de esa... No sé quién los usaría, no sé. Me vale verga quién los usaría, pero... Esa skin es muy usada porque seguro unos streamers famosos la usaba. ¡Uh! Se cayó. Verga, verga, verga, verga. Tiene la ventaja que ahora está el otro hijo de la chica. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! La cagó horrible, wey. <ríe> Qué bueno que ganaron los legales, wey. Qué bueno que ganaron los legales. Excelente partida. Excelente partida, ¿eh? Qué bueno, eh. Los legales ganando porque se. Los ¿Cómo te das cuenta cuando es un legal, güey? Los fallos, los errores humanos. Wey. De repente no le vas a dar, güey. De repente la vas a cagar como se hizo ahí, güey. La, la tipa se, se, se apendejó, güey. Le, le estaba lanzando los minis, güey. <risa> Buenísimo. Los, eh, los jugadores tramposos se notan, güey. Los noto perfectamente cuando alguien está... Eso de que te matan... Ya te escapaste, güey. La tipa era demasiado... Me estaba presionando demasiado la hija de puta, güey Yo me había escapado ya Y la tipa seguía dispara y dispara Y era la misma con la que te sabes, me estaba dando, güey Pero seguramente que me vio el nickname Y se puso ¡Ay! Si lo mato voy a ser legendario Porque es un TTV En serio, pónganse TTV y van a ver cómo les llegan Los putos cheaters, güey Los putos hackers Son gente retrasada, mental Que no tienen nada que... No sé, güey, su vida les apesta, güey Y piensan que... Por matar a un TTV, ya son legendarios, güey. Güey, los TTV no necesariamente somos súper buenos, o sea, y, y fallamos como cualquiera. Y hay, y, y hay niveles, es como cualquier jugador, o sea, cualquiera puede ser streamer, güey. Cualquiera puede ser streamer, güey. En serio, pregúntales, pregúntenle a cualquiera que es de los TTV especialmente famosos, si no los han eh, hostigado los hackers, güey. Pregúntenselo. O gente normal, ¿no? Cómo no los astigan, les hacen stream snipe, etcétera. Pero aquí en este caso no estoy haciendo no estoy um, haciendo ni siquiera stream. Y la tipa me va, o sea, como una lo, como locura, güey. Eh, verga, güey. Ya me había escapado literalmente. Y la tipa con ráfaga todas me las dio. Todas. Todas, todas, todas, todas. Y por eso me mató en el puto aire, güey. Bueno, al menos, al menos aquí... Hemos podido ver y corroborar que sí se puede jugar 300 FPS. problema es que a la hora de hacer, hacer este el stream es otro pedo. Yo sinceramente sí pienso que estaba usando se estaba usando algo esa vieja. Wey. Fueron dos coincidencias. Dos coincidencias. Volvemos al lado del cheto. Bueno, ya, ya sabemos que... Ya les dije, ¿no? Una me mata asquerosamente en el aire cuando ya me había escapado. Y todas me las daba. Todas, con ráfaga. O sea, verga, tras, tras, tras. Y no vas a fallar ni una puta ráfaga. Hija de puta. Segundo lugar. Cuando le cae. Y estaba matando jugadores esa tipa, güey. Pero pues como yo le llegué. Ya no ya no pudo matar al otro. ¿eh? Y este... Y la tipa... Claro, obviamente nada más tenía como dos kills la tipa, güey, ¿no? Pero. Este, hay que recordar que ya no están tan novatos todos los jugadores, ¿no? Ya no están tan novatos. Eh... Otra cosa que hay que recordar, güey. Um, es una partida normal, güey. Es una partida normal, ¿no? Es una partida competitiva. Y sin embargo, se ha llenado de gente demasiado tryhard en partidas normales, ¿no? Muy extraño. Eh, otro, Por otro lado, este... ¿Cómo les digo? Lo de... le llegó al tipo, le llegó al tipo wey. le llegó al tipo que estaba escondidito detrás de la, del, del árbol yo no creo que fuera una coincidencia para nada wey. obviamente salió volando de ahí de donde estaba todo el desmadre, pero, y cayó donde estaba un pobre, un pobre tipo y casi casi, le no sé si le lo, no le logró dar wey, pero, coño obviamente al disparar la tipa no qué casualidad, qué coincidencia que no le da, ¿no? Qué casualidad y qué coincidencia que también que ya no ya no sigue no lo, o sea, como que no quiso verse muy evidente, no sé, es muy extraño. Casual, me das en el puto aire, pero no le puedes dar a un tipo que está enfrente de ti y que estás cayéndole detrás del árbol, ¿no? Muy extraño. Eh, yo creo que era porque la estaba especteando. Yo creo que era porque la estaba especteando, Este. Sí, definitivo, güey. Eh. Cuando se, se, se ponen a expectear varios a, a. un jugador, güey, Como que el cheater siempre se apendeja o quiere hacer. Hace cosas como que. Ah, qué casualidad, ¿no? Y no le quieres, no le quieres dar ahí a un cabrón que tienes. Lo tienes ahí. ¿No? Explícitamente. El segundo, tercer, tercera prueba o, o razonamiento de por, cuál, por qué creo que estaba chetada esa puta vieja. Porque, o ese puto jugador, mejor dicho. Cuando digo puta vieja es por el skin, ¿no? El skin. No vayan a creer que es por otra cosa. De misógino no me baja la la, la, la, la plevada ¿no? Este. Lo, lo, las probabilidades es eso: de que el tipo. O la tipa, lo que sea. Se mueve. Justito. Justito cuando. Cuando este. Bueno, ya mejor cortamos string, güey, ¿no? Se mueve justo cuando. Cuando el otro ya hizo una. Se movió de la edificación, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? Se movió. ¿Qué? Otra coincidencia, ¿no? Pero. Cuarta coincidencia. La tipa cae donde está el otro jugador que la mató. Pero afortunadamente. O sea. Cae donde está el otro jugador. Pero este. Se ve que tenía uno enfrente. Y el que la mató por detrás, güey. O sea, estaba, estaba rodeada. Se ve que iba a construir. Pero y no se, Pero quizás no se. No este. No contaba con la astucia. No contaba con la astucia de que el otro jugador tenía una bazooka. Y la reventaría de un solo madrazo. Es lo que me refiero. Ando medio dormilado, eh, chicos. Por eso ando así hablando pendejo. 36 minutos de record Bueno, disculpen por tanto bla bla bla Pero aquí podemos ver Este Que efectivamente Con resolución de 2560 por 1440 Ahí está Listo Esto se va a lo voy a subir así crudo ¿eh? Así como está, así lo voy a subir Alta, alta, alta Epic, 100% resolución gráfica Esto si lo quieren copiar si lo quieren copiar, ¿no? si, los, si tienen una 2080Ti, Cori 9900K o similares, seguramente que les va a correr en 300 FPS. Ahí está, aunque yo lo tengo en pantalla completa en ventana. Listo. Chupadísimo. Espero que les haya gustado. Nos vemos. Recuerden dejar su like. Gracias. Gracias. Chau, chau.